Bienvenidas todas y todos a este curso gratuito de Composer, en este curso vamos a aprender los conceptos básicos de este gestor de dependencias, para ello vamos a requerir una instalación de Composer, pueden descargarlo a través de la página composer.org, ya que me encuentro en Windows tengo una instalación de PHP con SAMP y también vamos a utilizar algunas extensiones para VS Code como Trading Spaces que nos muestra algunos espacios que nos están sobrando y editor config para VS Code, el cual nos permitirá escribir algunas reglas para nuestro código en PHP. En este curso vamos a aprender desde los conceptos básicos de Composer, vamos a revisar algunos comandos y por último vamos a publicar un proyecto en packages.org. Los invito a quedarse hasta el final del curso y si tienen alguna pregunta no duden en contactarme a través de los comentarios.